miren que tengo para enseñarles chon chon chon el libro <coughs> ay perdón estoy enfermo el libro de los compas versus hackers el oficial porque miren aquí podemos ver todas las páginas todas todas y lo que vamos a hacer es a ver si encuentras un error en este libro. Voy a ir así, frotando páginas, y si tú encuentras, bueno, así, mostrando páginas, y si tú encuentras en el error, tienes que suscribirte, dar like y activar la campanita. Así que mira, mira con atención, y tú me dices en los comentarios si viste el error. ¿Viste el error? Pues, escribe en los comentarios ahora para no hacer tan corto el video mira este te voy a mostrar que tiene primero eh, pues aquí los creadores el título por acá la portada el team compass la editorial pues por acá lo normal no el este lo normal lo normal los creadores el título el libro 7 de los compas eh, la editorial por aquí y por acá atrás tiene todo esto Mike Trolley ay, y timba y estamparas como en una cosa que flota acá está un hacker y miren pausa el video si quieren leer todo esto bueno una vez que lo pausaste aquí está la colección el donde se compró esto el código este código no sirve para nada y el team compas. ahora te voy a dar una segunda oportunidad para que encuentres el error ahora sí ¿Lo encontraste? Pues házmelo solo en los comentarios. Y sub, y like y suscríbete si ya tienes este libro.